Buenos días, bienvenidos al webinar presentación de la nueva versión de NX. Vamos a dar comienzo ya con esta sesión y bueno, comenzar eh, para comentar que eh, la versión de NX nueva es una versión denominada NX 1847. Eh, es una versión nueva, eh, una nueva manera de empezar con lo que son las versiones de NX que vamos a intentar explicar para que se pueda entender de la mejor manera posible. Eh, vamos a comenzar con una breve presentación primero de lo que es la empresa organizadora, que es el Grupo AIS. Actualmente el Grupo AIS está dividido en tres unidades de negocio. El primero, eh, la primera unidad de negocio es análisis y simulación. Líder en España con más de 20 años de experiencia en integración e implantación de software y tecnología. Está compuesto por AIS PLM, AIS Manufacturing. Fabricación 3D y formación. Una segunda unidad es PPD o Product and Process Development, donde está dividido en ingenieros PPD y en proyectos PPD. Y por último tenemos la tercera parte que es CAE Innovación. Una vez presentado el grupo AIS, eh, se va a presentar lo que es el ponente. En este caso eh, mi nombre es Dani Aguayo, soy responsable técnico en AIS en las áreas de Kazkae, con más de 15 años en experiencia, diferentes softwares de diseño, de cálculo, eh, técnico beta tester de las soluciones CAZ-CAE representadas por análisis y simulación, colaborando con diferentes departamentos de desarrollo de las diferentes casas de software. Además, soy técnico certificado por Siemens para impartición de formación Kazkae, así como en la búsqueda de diferentes soluciones de clientes. Comenzamos ya con lo que es el software NX1847. Siemens lanza de nuevo la nueva versión NX1847, un producto totalmente innovador, enfocado hacia lo que es la eficiencia productiva. El, el propósito de esta nueva versión no es otro que intentar perder el menos tiempo posible en posibles actualizaciones y mejoras. Esta pérdida de tiempo está amparada en el funcionamiento con versiones antiguas obsoletas que hacen que perdamos tiempo en actualizarse y a su vez perdemos información respecto a clientes potenciales. Es por eso que nace la nueva versión de NX, lo que llama lo que es una versión de NX continua. Es otra manera de trabajar. La vamos a intentar plantear o plasmar de, en este webinar para que veamos un poco cómo va a ser a partir de ahora el funcionamiento de NX y a su vez un poco lo que son las novedades más eh, existenciales que pueda haber dentro de lo que es el, la nueva versión. Bueno, ahí eh, estáis viendo un vídeo un poco de lo que es la presentación de NX por parte de Siemens. Vale. Bueno, una vez acabado, continuamos con lo que es la presentación de, de la nueva versión. Comentar que, eh, de promedio, las empresas tardan más de unos, un torno a unos tres años en actualizarse. Lo que conlleva a, qué? a que eh, las empresas corren el riesgo de ser incompatibles con proveedores y clientes. Es decir, por un lado, tenemos la gente que... Eh, Trabaja para diferentes clientes que se van actualizando. Si nosotros no nos actualizamos, dejamos de ser compatibles con ellos. Por lo tanto, perdemos tiempo, clientela e información. Ahí nos dice, no, tenemos, eh, nos vamos a quedar obsoletos respecto a lo que son los competidores. Cuanto más tardamos en actualizarnos, más tiempo y dinero de inversión nos cuesta. Y a su vez nos va a llevar un reciclaje mayor de los trabajadores un esfuerzo mayor, por lo tanto una pérdida de lo que es tiempo y trabajo. Para ello, eh, desde Siemens plantean la nueva versión de NX como una versión que es continua, una continuous release. Lo que nos ofrece es trabajar solamente con una única versión a partir de ahora. Esa versión va a tener actualizaciones rápidas y sistemáticas cada poco tiempo. Estas actualizaciones van a ir... Mes, mensualmente, cada mes van a ir saliendo diferentes actualizaciones que van a ser actualizaciones que no son muy, muy drásticas. Simplemente van a ser diversas funcionalidades o algo interno que nosotros igual no nos damos cuenta. Pero al final es como una, por decirlo así, es como un MP de una QRM que existe ahora mismo en las versiones actuales hasta ahora. Y luego cada seis meses sí que eh, va a salir una actualización más, eh, más grande, el cual sí que podríamos equipararlo como si fuera una QRM de las, de las actuales. Todo ello conlleva que, que si nosotros estamos trabajando con una versión NX sin actualizar, como es la 1847, por mucho que un cliente se actualice y se actualice, se actualice, la versión va a ser la misma. Por lo tanto, no vamos a perder ningún tipo de potencial respecto a lo que es el cliente. Nunca vamos a estar obsoletos. lo que nos dice aquí, ¿no? No va a haber ningún tipo de distinción entre diferentes tipos de releases. Además, contamos con la ventaja de la gente que esté trabajando con eh, bajo Team Center, bajo PLM Team Center, que eh, no va a exigir la actualización de NX el migrar a una versión actual de TeamCenter. Vemos un poco el histórico de la release, cómo han sido hasta ahora y lo que va a ir dentro de aquí a un futuro. Vemos cómo en el año 2017 bueno, salió lo que es la versión NX11, cuando se lanzó. Posteriormente, durante ese año, salió lo que es la QRM1, o la primera actualización, y después la segunda actualización. Eh, posteriormente, de hecho, en el 23 de octubre de 2017, nació la NX12. Esta NX12 nos llevó un tiempo hasta que salió lo que es la versión NX1201, que es la primera QRM, y posteriormente otra versión que es la NX1202, en concreto casi casi un año después de lo que es el lanzamiento de la NX12. En el primer Q de, esta, de este año 2019 ha nacido la nueva NX. Eh, simplemente... Comentar como novedades, tenemos aquí un poco puestas las características que vamos a ir viéndolas en, en lo que es en el desarrollo de este webinar. En un futuro, ¿qué es lo que nos depara? Lo que nos depara es que en la continuación de este año se van, van a salir diferentes actualizaciones y nosotros vamos a ir viendo cómo podemos actualizarlo automáticamente. De hecho, eh, en concreto, en el día de. el lunes pasado, es decir, el lunes día, hoy estamos a 20, pues el lunes 18 eh, salió una actualización de NX, que era la NX 1851. Eh, yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de los códigos en sí, 1847, 1851, o lo que vamos a ir en lo que es en el tercer Q, que va a ser la 1872, y simplemente nos quedamos con que la versión que estamos es la versión NX, la versión continua NX. Vale, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué novedades tenemos en esta versión continua? Bueno, lo que he comentado antes, va a haber actualizaciones de software con mejoras, funciones, con mejoras de funciones importantes cada seis meses. Eh, actualizaciones de software más sistemáticas cada mes. No existe la necesidad de actualizar la Center cuando se actualice NX, lo que conlleva que disminuye el tiempo de adaptación a las nuevas funcionalidades. Además, con las nuevas eh, versiones de NX... Al estar actualizado a último momento, lo que tenemos es mayor capacidad de respuesta a nuevas ideas, debido a que, a que vamos a estar en, todo rato en contacto con la gente de desarrollo de Siemens para poder eh, trasladar nuestra problemática y a su vez que den una respuesta lo más fácil posible. Bueno. Tenemos también la posibilidad de que de, eh, dentro de lo que es el portal de Siemens tenemos lo que es... Eh, qué es lo que ha cambiado, donde podemos nosotros decir exactamente ver en diferentes aspectos qué cosas han sido mejoradas, qué cosas se mantienen, qué cosas son nuevas, qué cosas han sido modificadas, etcétera. Cosas como qué? Cosas como lo que son los customer defaults. Nosotros vamos a encontrar ahí una tabla donde nosotros podemos filtrar exactamente qué customer default queremos buscar. Y nos va a decir si ha sido modificado, si es nuevo, si está en otro sitio, si lo han quitado o okay. qué. Además de los Customer Defaults, vamos a tener otras opciones como son, los que son las variables de entorno. ¿vale? Ahí veremos viendo. Bueno, ahí estamos viendo de momento en el vídeo cómo eh, está buscando dentro de los Customer Defaults, por, está filtrando por aplicación, está buscando en este, concreto, en este momento concreto lo que es dentro de Drafting. Y eh, además ha filtrado otra palabra como es, por ejemplo, bueno, en este caso lo ha quitado, sería with, ¿vale? Ahí te ha buscado cuál es o ha encontrado cuál es el Customer Default referente a los filtros seleccionados y vemos qué es lo que ha pasado con los Customer Defaults con los filtros dados, ¿de acuerdo? Bueno, vemos un poco el vídeo, vamos a ver qué más cosas podemos buscar o encontrar dentro de lo que es este aplicativo. Como comentaba, tenemos lo que son las variables de entorno, al igual que eh, nos pasa siempre que cuando nosotros instalamos en X y demás, genera una serie de variables de entorno que tampoco sabemos exactamente cuáles son las nuevas que pueden existir, para qué sirven y demás. Bueno, pues con esta, eh, con esta web, con este portal, nosotros podemos acceder a todo ello. Eh, si os fijáis, aquí a la derecha no he comentado cómo tenemos lo que es la posibilidad de comparar la nueva versión de NX con versiones antiguas. Vale, además de lo que son las variables de entorno y los customer defaults, tenemos para eh, poder ver tanto lo que son nuevos botones dentro del menú, nuevas plantillas y luego ya algo más enfocado a lo que es la programación, ¿vale? Con lo que es NXOpen. Vale, ahí vemos también como tenemos dentro de NX configuración y en NX open. Vale, continuamos. Eh, ¿Qué más cosas han cambiado? Bueno, la, el cambio sustancial que tenemos nosotros a nivel de actualizaciones es que ahora podemos nosotros, o vamos a estar siempre que estemos conectados a red, cuando nosotros entremos en NX, vamos a conectarnos a la nube, a la NX cloud. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que... En todo momento vamos a poder tener o recibir notificaciones acerca si nuestro software está actualizado o no actualizado. Esto es, si os fijáis, aquí a la derecha arriba tenemos un pilotito que pone en color rojo. Significa que hay una actualización que está pendiente. Es decir, hay una actualización automática que eh, yo le puedo decir que me la quiero que me la descargue desde la nube, sin tener que conectarnos nosotros al portal y tener que descargarla para luego instalarla. Una vez que yo le doy aquí a la actualización automática, se empieza a descargar el pilotito rojo. Se va a convertir en pilotito eh, amarillo y se comienza a descargar. Eh, mientras está descargando... Se vuelve de color amarillo, se vuelve de color azul. Una vez que está descargado, vuelve el amarillo. Des después, cuando yo lo quiero instalar, lo que hago es eh, lo actualizo y automáticamente, una vez que está actualizado, ahí sí que ya nos pide, evidentemente, nos va a pedir que cerremos el software para que pueda hacer lo que es la actualización, eh, el piloto se va a convertir en un piloto verde. Ese piloto verde, hasta que no haya una nueva actualización disponible, no nos se va a cambiar de color a un color rojo. Entonces, con este método, con esta metodología, tenemos mucho más control sobre si nosotros estamos actualizados o no. ¿Por qué? Porque automáticamente lo vamos a ver en todo momento, siempre y cuando estemos conectados a red. Vale, aquí vemos un poco lo que es eh, lo que acabo de explicar. Vemos ¿no? cómo tenemos una actualización pendiente, le decimos, bueno, podemos decirle que nos diga exactamente qué consiste esa actualización le decimos que si queremos descargarla, se va a conectar a lo que es el portal de Siemens con nuestro eh, usuario, password, podemos entrar dentro y automáticamente la va a descargar. Vale. Bueno, vamos viendo ¿no? cómo la va descargando. Vale. Vemos cómo ha iniciado, ha cambiado de lo que es de color a color azul. Comienza a descargarse. Como os he comentado antes, el lunes pasado salió la nueva actualización de NX y yo la he probado a descargarla así y la verdad es que funciona muy bien. Es muy cómodo, muy rápido y al final te indica en todo momento cuándo tienes que actualizar porque ha salido una nueva. En caso que no queramos que aparezcan estos mensajes, también podemos deshabilitar estos mensajes, no hay ningún problema para ello. Bueno, ahí vemos cómo sigue actualizando. Un momento nos pone como que está en 0%. A ver, no sé si... Ah, vale, se había quedado ahí parado. Vale, ahí vemos cómo ya avanza lo que es el vídeo... Vemos como ya se ha colocado el piloto, se ha cambiado de color. Nos dice que hay una nueva versión que está ya lista para poder ser instalada. Seleccionamos, nos va a decir que, eh, bueno, que necesitamos salir de la sesión para poder instalarla. Le Decimos el momento en el que queremos hacer lo que es la instalación. Bueno, simplemente es documentación acerca de la nueva instalación. Decimos que sí y ya comenzará el software a lo que es la instalación. Comenzamos ya a lo que es, eh, o pasamos a lo que es la parte del interface. Eh, hemos visto cómo lo que es la primera novedad importante es el tema de las actualizaciones. Cuando entramos nosotros dentro de NX, lo segundo más importante que nos encontramos en qué es el interface. El interface ha sido totalmente renovado. Los iconos han sido... Eh, actualizados y vemos cómo eh, los colores se han dividido por grupos. Ya no existen tantos colores dentro de los iconos y lo que hacen es afianzar por grupos de colores. Eh, los grupos de colores, ¿cuáles son? Un color anaranjado va a ser los colores donde eh, los eh, diferentes funciones queremos hacer más énfasis, pues para saber exactamente de qué se trata el botón. Un color gris va a ser un color neutro. Y un color azul va a ser un color donde nos va a indicar todo lo que es white o lo que es curva. ¿Vale? Y luego, bueno, tenemos el color negro, que simplemente es para lo que son las letras u otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es eh, la paleta de colores que he explicado. Vale, ahí vemos un poco cómo cambian, pues eso, una serie de, de, de comandos. Por ejemplo, tenemos aquí el redondeo, donde tenemos énfasis donde lo que es el redondeo, el resto lo pone en color neutro, que es un color gris. Vale, ahí... Hacia esos eh, tipos va ¿vale? lo que es los cambios dentro de la interface en lo que es la actualización de los, eh, de los botones o comandos. A continuación tenemos lo que es el comando de medida, que es el comando dentro de la interface que más modificaciones ha podido sufrir. Bueno, eh, las diferencias que existen son las siguientes. Hemos pasado de tener una serie de comandos para hacer medidas análisis y demás, como en este caso nos dice que existen hasta 15 diferentes comandos dentro de lo que es las toolbars o dentro de lo que es el ribbon bar, junto a lo que son 10 subtipos, es decir, al final englobamos un montón y lo hemos resumido y ajustado todo en uno solo. Ese, ese comando es el comando de medida. Vale, este, este comando en sí o esta funcionalidad nueva eh, nació en la última actualización de la NX12, la 1202. Pero, eh, como no nació dentro de lo que es el NX12, aquí en eh, Siemens lo presenta como una de las novedades dentro de la versión nueva. ¿vale? Pero sí que es verdad que quiere decir que lo tenemos igual en las versiones antiguas. Vamos a ver un poco en qué consiste este comando. Lo vamos a intentar hacer mediante eh, un ejemplo práctico. ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros nos conectamos aquí... Esta pantalla dentro de lo que es la NX1847. Bueno, en primer lugar, ver un poco de lo que es explicado en interface. Si os fijáis aquí, ya me parece lo que es el, el piloto en color verde. Me dice que, como que está todo eh, automáticamente así, está eh, actualizado a este nivel, a este, en este preciso instante. Y que tiene activas las actualizaciones automáticas. Vale, si nosotros nos vamos a lo que es la medida, bueno, vemos un poco lo que es el interface, ¿no? Donde predominan los colores, tal y como he comentado yo, donde es todo el énfasis en lo que es el color naranja, ¿vale? Para eh, saber exactamente qué es lo que hace nuestro comando. Si vamos nosotros aquí a lo que es el comando de medida, primero nos encontramos con que tenemos, pues, este menú. Este menú lo que tenemos es lo siguiente. Podemos nosotros decirle exactamente qué es lo que queremos medir. Si queremos un objeto, si queremos un conjunto de objetos, un punto, un conjunto de puntos. Un vector o lo que es un sistema de coordenadas o un tesis, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos ir midiendo lo que es una curva, simplemente con lo que es señalarlo encima ya nos va a decir o nos va a dar una idea de lo que va a medir. En este caso, lo que es la longitud. En el caso de una cara, sí que no nos va a decir exactamente si es un área y demás, ¿de acuerdo? Pero sí en el caso de una de una curva. Además, dentro de lo que es el filtro de resultados, nosotros podemos eh, escoger exactamente qué es lo que queremos eh, sacar. En este caso, eh, si queremos sacar como resultado una distancia, lo que es la longitud de una curva, lo que es el ángulo, lo que es una cara, etc. Según nosotros vayamos señalando, en la lista nos va a ir listando exactamente qué es lo que vamos nosotros a señalar. Si, por ejemplo, se me ocurre a mí decirle que quiero de este... de este borde a este borde nos va a sacar en pantalla todos los valores que nosotros le vamos pidiendo según el filtro de resultados que queremos sacar dentro del listado de objetos a medir tenemos aquí todos los objetos que vamos seleccionando si nos fijamos si yo por ejemplo selecciono el objeto 2 que es este de aquí el segundo que hemos señalado cuando yo lo señalo me va a sacar más información referente a lo que es el filtro de resultados Ahora mismo no tenemos ninguna que sea asociativa, ¿por qué? Porque aquí en ajustes hemos quitado la asociatividad. Si os fijáis, cuando yo pincho a la asociatividad, automáticamente los colores de esta parte de aquí, de lo que es el asociativo, se cambian y se activan. Esto significa que cuando es asociativo, puedo darle también al comando que está al lado de la asociatividad, ¿para qué? Para que me genere lo que es la geometría o la anotación asociativa a lo que es el menú. De lo que es de la medida. Si yo, por ejemplo, quito lo que es la asociatividad, la cota que me va a generar pasa de ser asociativa a no asociativa. Pinchamos asociatividad y desplegamos el botón o el comando que tenemos aquí, nos va a decir en cada uno de ellos la posibilidad que tenemos de que me genere geometría de salida. En este caso como es la distancia que medimos de un lado, de un borde a un borde, podemos decirle que esta queremos que nos la quede guardada. Por lo tanto, dentro de lo que es el navegador de pieza, nos va a generar... Un momento, va a pasar aquí el cursor. A ver, vale. Nos va a generar eh, la geometría de salida. A su vez, en el caso que yo quiera cambiar porque me he confundido y he seleccionado el objeto 1 al objeto 2 y el objeto 2 no es el que yo quiero, me puedo colocar en lo que yo quiero modificar y decirle automáticamente que quiero cambiar. Si os fijáis, voy seleccionando y vemos cómo nos va cambiando paulatinamente y de una forma bastante rápida. A su vez, puedo escoger lo que es el método de medida, donde en este caso es una medida simple. Puedo decirle que quiero que sea eh, por pares de objetos o que sea algo en forma continua en cadena o todas las medidas referentes a un objeto. Si por ejemplo pongo en cadena, vemos como si le doy aquí a seleccionar objeto, voy seleccionando más objetos, vemos como nos va poniendo todos en cadena. ¿De acuerdo? Si quito todo esto, vemos como solamente nos va a medir lo que son las mínimas distancias. En caso que quiera eliminar uno de ellos, voy aquí, lo selecciono, lo quito, los puedo reordenar. ¿Vale? O sea, al final se puede hacer múltiples opciones. En caso que quiera quitar uno de ellos, ahí lo tendríamos y ahí nos quedaría. Vale. Cuando ya le he dicho que quiero quitar eh, o acabar, le daría OK. Y si voy aquí al navegador de pieza, vemos cómo la geometría eh, de salida de lo que es la pieza, de lo que es la medida, perdón, nos la ha plasmado en lo que es la pantalla y a su vez me ha generado el comando de medida, porque es una medida asociativa. vale Otra de las novedades que tenemos dentro de la NX1847 fuera de la medida es eh, la posibilidad de decirle como eh, figura actual, de una manera rápida. En versiones antiguas teníamos que ir al botón derecho y decirle hacer figura actual. Ahora mismo, seleccionando lo que es la columna dentro del navegador de pieza y seleccionar con el botón izquierdo, podemos nosotros decirle automáticamente qué es lo queremos visualizar o queremos hacer como figura actual en el momento. Vale, de una forma pues, mucho mucho más rápida. vale Continuamos con medida. Dentro de lo que es la medida, eh, otras opciones que podemos tener nosotros es a la hora de medir lo que son volúmenes. A la hora de medir volúmenes, antes lo que hacíamos era ir a Menú Análisis, Medir Cuerpo. Ahora lo que podemos hacer, si queremos, es medir un volumen, donde seleccionamos nuestro objetos, y en el filtro seleccionamos Cuerpo Sólido, y automáticamente ahí me va a sacar todos los datos en pantalla. Si yo le doy en Preferencias, dentro de Preferencias, le puedo indicar si quiero añadir un tipo de cálculo diferente al que tengo. Pues Por ejemplo, le puedo decir que quiero añadir la densidad... Cuando lo doy a OK, vamos a ver cómo aquí me ha generado el comando de densidad. Lo mismo, dentro de todo esto, yo puedo generarme lo que es el centro de gravedad como eh, lo que son los ejes de principales para que me genere lo que es la geometría de salida. A su vez, si quiero medir más de un volumen a la vez, podría hacer lo siguiente. Seleccionaría la opción de componentes, donde aquí ya, selecciono todos los componentes que yo quiero medir, en este caso estos dos, le diría que sea asociativo, dentro de la asociatividad le voy a decir que quiero que me genere lo que es la, la cota o lo que, lo que es el, el punto del centro de gravedad y la posibilidad de generarme los ejes. Le voy a decir que quiero que sea asociativo y solamente me genere lo que es el centro de gravedad. vale ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Al ser asociativo, yo puedo indicarle lo siguiente. Voy por ejemplo aquí a lo que es al circuito y le diría que quiero hacer un enlace wave. Este enlace wave voy a decirle de qué, del punto este en concreto que está en, el, en lo que es a nivel de ensamblaje, le daría OK y aquí automáticamente podría generarme un agujero que perfore a largo el vector hacia el otro lado un agujero que automáticamente perfore lo que es nuestro circuito, en tal caso que nosotros volvamos y digamos, mira, yo no quiero medir el centro de gravedad respecto a lo que son estos dos componentes, le quiero añadir o cambiar lo que es la medición para ello, iría aquí y eh, donde yo he seleccionado deselecciono por ejemplo este, selecciono este deselecciono este selecciono este y selecciono este de aquí, estos tres por ejemplo daría ok Vale. Y lo que conseguimos es que se actualiza automáticamente tanto lo que es el centro de gravedad y eh, a su vez el enlace Way, que está unido a lo que es el, el centro de gravedad por el punto. ¿De acuerdo? Entonces, en todo momento, el, con esta nueva forma de hacer lo que es la medida, vamos a tener un control y vamos a poder hacer cosas de una manera más, más rápida. Más cosas respecto a lo, que es, a lo que es medida en sí, tenemos la posibilidad de. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, podemos decirle que quiero hacer una medición entre lo que es objeto, el cual le voy a decir que quiero curvas conectadas, pinchamos, me coge todas y el siguiente le va a decir sobre esta curva, pero va a decir con el punto y con el punto le puedo decir que quiero automáticamente seleccionar y decirle que me coja lo que es la longitud y ahí me lo seleccionaría. vale. Si nos fijamos, yo aquí puedo decirle que quiero eso, o mínima distancia o máxima distancia. Dentro de la mínima distancia, como yo puedo seleccionar el punto, puedo decirle que quiero trasladarlo y vemos cómo dinámicamente se va a mover respecto de mi selección. vale. Mínima distancia, máxima distancia o en su defecto podría volver de nuevo a señalar la ubicación del punto donde yo quisiera. Esto igual. Podemos ir aquí y decirle que me genere la geometría. El cual haríamos esto. Podemos decirle que me lo muestre en pantalla. Daríamos aquí OK. Y automáticamente me va a generar ahí lo que es la geometría. Es una geometría simplemente que va dentro de lo que es la medida. Vale. No es una geometría que sea aparte ni nada. Simplemente es una geometría que está dentro de lo que es la medida. No es más que eso. Vale. A continuación. Si nosotros también podemos, tenemos la posibilidad de que de eh, generar, como es este caso, medidas. Selecciono objeto, selecciono objeto, tenemos la mínima distancia. Tengo la posibilidad de hacer medidas proyectadas. Para ello, una vez que yo selecciono los dos objetos, selecciono la parte de vector. Y al decir el vector, le voy a decir la donde yo quiero, en qué dirección, en este caso la dirección Z, él me va a sacar lo que es la medida proyectada en la dirección Z tenemos la posibilidad de decirle también si queremos que sea la mínima la máxima eh, en caso que no haya contacto, bueno en caso que haya contacto también le vamos a poder decir etcétera, ortogonal un poco todo lo que nosotros queramos, ya vemos como tenemos multitud de, de posibilidades para decir exactamente qué es lo que queremos medir con este comando vale otra de las cosas que podemos hacer como novedad sería lo que es la medición de espesores. Para medir un espesor lo que hago es selecciono el objeto, el objeto va a ser nuestro cuerpo sólido, selecciono y a continuación selecciono lo que es el punto. Dentro del punto voy a filtrar y voy a decir que quiero es seleccionar el punto sobre una cara. A la hora de seleccionar directamente lo que es el punto sobre cara como detecta que es un objeto sólido y un punto de ese mismo sólido, me va a dar tres posibilidades. Primero es dar una mínima distancia, una máxima distancia o lo que es el espesor. Dentro del espesor, si yo, por ejemplo, voy cambiando lo que es el punto de ubicación, vemos como el espesor se va automáticamente actualizando. ¿Vale? Ahí vamos viendo cómo se va actualizando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en todo momento tenemos un control y de una forma mucho más rápida de lo que podíamos hacer antes. Vale, esto mismo, pues por ejemplo, tendríamos en este caso de aquí, donde vamos de nuevo a lo que es, decimos que queremos el objeto este de aquí, seleccionamos el cuerpo sólido, seleccionamos un punto sobre una cara, y ahí vemos cómo nos va seleccionando lo que es nuestro espesor. ¿Vale? En todo momento el espesor que tiene. Pues por ejemplo, aquí vemos cómo es, en este caso, pues bueno, Vemos que es mayor, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos de nuevo lo que es, eh, guardar lo que es la geometría de salida. Y con eso, pues bueno, estaría. Eh, última, una última opción que tenemos acerca de eh, lo que es eh, la medida sería lo siguiente. Tengo este conjunto, lo tenemos aquí en pantalla, donde yo puedo hacer una medida... Que quiero hacer una medida simple entre dos aristas, vamos a decirle que me genere la geometría de salida, que me lo plasme ahí en pantalla y que sea asociativo. Y a su vez tenemos este comando de aquí o esta última opción, esta función, que lo que me hace es lo siguiente. Yo puedo decirle un requerimiento. Este requerimiento es un requerimiento que existe ya o un nuevo requerimiento. Un nuevo requerimiento significa que le voy a indicar que el valor de la medida esta, por ejemplo, sea menor que 1. Yo he visto que en lo que es la medida me, me daba un valor de 0,6, pero yo quiero decirle que el requerimiento era que eh, salte en la boda alarma o nos diga cuando es menor o mayor que 1. Entonces, bueno, le voy a poner con el nombre de medida valor de 1, le damos aquí a aceptar, vemos cómo nos plasma aquí en pantalla y si ahora, por ejemplo, le vamos a decir que queremos mover un componente como es este de aquí, que va a mover todo el mecanismo, vamos a ver... ¿Vale? Vemos ahí como cuando pasa el umbral que le hemos puesto en el requerimiento de 1 se nos va a poner en color rojo como eh, dando lo que es la boda de alarma. Si nosotros vamos... A ver, un momento. Tengo aquí la pantalla del controlador. Vale, si nosotros vamos aquí a lo que son las herramientas HD3D, sí que tengo aquí lo que es la validación de requerimientos. Dentro de la validación de requerimientos... La puedo abrir y vamos a ver cómo la medida esta que hemos puesto como requerimiento nuevo, ahora mismo me aparece como que es un, algo que es defectuoso. Si yo vuelvo a modificar el valor de esto y le vuelvo a decir que esto queremos que pase para aquí, cuando aquí le va a dar a aplicar? ¿Vale? Vemos cómo esto ya ha pasado de ser algo defectuoso a estar dentro de los valores del umbral. Vale, estas son las cosas nuevas que podemos hacer con lo que es dentro, dentro de, del interface. Así como eh, otra novedad que existe dentro del interface, ya sería para acabar, es la posibilidad de eh, hacer exportación a eh, PDF 3D y a JT 3D. Vale, tenemos un... hay un, una opción que es la exportación automática. A, a estos dos software de, de visualización, vale. Como una, otra de las novedades más relevantes que pueda haber dentro de lo que es solamente el interface. Con continuación, pasamos ya a lo que es el área de eh, en sí, lo que es el modelado. Dentro del modelado, quitando lo que es el interface, tenemos eh, como tres como tres eh, características. Una que es el diseño en contexto en croquis. Otra que es que me eh, poder trabajar de una forma eh, activa o en diseño de contexto diferente a lo que teníamos hasta ahora, bueno, diferente o, o, o por decirlo así, algo mejorado, y luego el concepto de snapshot. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Eh, lo que es diseño en sketch, ¿qué es lo que me permite? Bueno, me va a permitir trabajar con secciones, Igual que yo trabajo dentro del 3D con secciones o dentro de un ensamblaje con secciones para ver si existe o no existe interferencias y demás, también tengo la posibilidad de hacerlo ahora con lo que es un sketch. Además, tengo la posibilidad de decirle que me genere rebanadas, que me visualice esas intersecciones y que me actualice automáticamente también los modelos cada vez que voy haciendo un cambio. Esas cosas nuevas son las que vamos a poder eh, trabajar con esta nueva versión de NX1847. Vale. lo vemos un poco en, en lo que es el vale. estando aquí por ejemplo yo le puedo decir vamos a quitar la perspectiva puedo decir que activando este este par de aquí si me voy al navegador de pieza veo como bueno el sketch este, este es el, el sketch que manda sobre, sobre la generación de lo que es la geometría lo que tengo nuevo es lo siguiente tengo la posibilidad de decir que me haga énfasis en Sketch. Bueno, esto, estas cosas ya existían, ¿vale? Pero bueno, simplemente a modo de que sepamos un poco cómo utilizarlo, tengo la manera de hacer eh, énfasis en Sketch. Puedo hacer también lo que es realizar automáticamente la sección por ese Sketch. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Puedo editar la sección con lo que es la edición de una sección normal en 3D. Cuando voy a decirle que quiero hacer lo que es la editar la sección, lo que me permite es hacer lo siguiente, decirle que puedo cambiar los colores, que puedo visualizar si hay interferencias o no, aquí vemos como que sí que existen, ¿vale? Etcétera. Además, tengo la posibilidad de, dándole al botón derecho, de indicarle también que quiero, pues eso, la sección, puedo decirle que quiero hacer una rebanada, Vale, el cual pues bueno, me permite quitar todo lo que es el sólido hacia los dos lados y quedarme exclusivamente con lo que es la sección. Y además, quitando lo que es la rebanada, tengo la posibilidad de decirle que cuando yo giro, ahora mismo vemos cómo no nos lo hace, cuando yo giro el sketch o lo cambio, vemos cómo se mantiene siempre el mismo lado. Bueno, puedo indicarle cómo puedo decirle que automáticamente cuando cambio, ahí vemos me cambie Cambio lo que es la dirección, me cambie lo que es lo visible o la sección de dirección. ¿De acuerdo? Esto sería un poco lo que podemos hacer con lo que es el, el sketch. Otro ejemplo práctico para que veamos un poco puede ser el siguiente. Eh, bueno, Salimos de lo que es el sketch anterior. vale, Volvemos de nuevo aquí. Vale, activamos esta geometría de aquí y vemos cómo... Tengo aquí un sketch, el cual puedo entrar. Ahora mismo yo no sé exactamente qué es lo que tiene por detrás, si hay interferencias, no hay interferencias o okay. qué. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo seccionar. Ahora de seccionar, si os fijáis, yo aquí voy a aquí y veo como las interferencias están puestas de color fucsia. Vale, este color fucsia vemos como aquí sí que existe interferencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo decirle que quiero modificar este diámetro. Vemos como aquí se actualiza. Le podemos decir que me actualiza automáticamente el modelo. Vemos cómo automáticamente lo ha, lo ha actualizado y vemos cómo la interferencia ya deja de existir. A su vez, también podría decirle que quiero hacer una slide, ¿vale? O lo que es una rebanada, nos lo quedaría de esta manera. Puedo quitar lo que es la sección, podría finalizar y ahora ya sí que vemos cómo hemos generado o hemos modificado la geometría del componente. Habiendo habido una interferencia y habiéndola subsanado. Eso sería un poco lo que podemos llegar a hacer con lo que es eh, dentro de lo que son las novedades de sketch más relevantes, ¿vale? Que, que merecía la pena destacar. Más cosas. Tenemos la posibilidad de eh, generar directamente el trabajo de diseño en contexto sin tener que activar la pieza. ¿Esto qué conlleva? Nos lleva pues, a un aumento de productividad, vamos a tardar menos tiempo. Eh, antes, cuando yo quería hacer una pieza activa, a veces depende de la cuantía o cómo era la pieza, pues tardaba más menos tiempo. Ahora mismo, como podemos directamente hacer lo que nosotros queramos en ese aspecto, porque podemos señalar automáticamente la pieza donde queremos efectuar el cambio, no tenemos ningún problema. Él automáticamente va a activar la pieza automáticamente. Vale, lo vemos un poco en... Bueno, vale, vale, por ejemplo, aquí, lo siguiente. Este es un, simplemente es un mecanismo que tenemos aquí. Yo puedo decirle, teniendo el ensamblaje totalmente eh, activo, sin tener activa ninguna pieza, lo que hacíamos antes era esta doble clic, activarla y demás. Lo que podemos hacer ahora es automáticamente ahora decirle que yo quiero, por ejemplo, generarme un chaflán, vemos un poco, vale, seleccionamos del ensamblaje entero y vemos cómo me permite seleccionar automáticamente la pieza estando a nivel ensamblaje. ¿Qué es lo que hace cuando yo señalo lo que es eh, un borde de una pieza en concreto? Que la genera como pieza activa. Que quiero ahora mismo seleccionar otra lista. Puedo ir, por ejemplo, quiero hacer un movimiento. Puedo decirle que esta cara de aquí la quiero activar. Vemos cómo se activa el componente. Y esta cara, pues bueno, la quiero mover una determinada distancia. ¿De acuerdo? Pues no sé, valor. Bueno, en este caso, vemos como no me coge toda la cara, lo que haríamos sería ir aquí, seleccionamos todo este conjunto de caras y vemos como nos lo mueve todo. Vale, pinchamos, pinchamos, activamos y ya está. Todo lo que conlleva con ello, ya que ahí existen una serie de restricciones y demás, pues lo va a llevar de acuerdo a... ¿Que quiero, por ejemplo, mover esta parte de aquí del tubo? Vale, lo que hago es lo siguiente. Voy a decirle que quiero de nuevo mover una cara y selecciono... Con lo que es ensamblaje completo, selecciono la cara, una de ellas. Vemos cómo se activa todo y lo que le voy a decir ahora es que quiero mover, además de esto, por ejemplo, estas caras de aquí. Le voy a decir que quiero moverlas de punto a punto para que me coja automáticamente del punto este al punto este. Vemos cómo todo se traslada y todo me lo lleva a su sitio. Vale, esta es la forma nueva que tenemos de trabajar con lo que son las piezas activas. Es una forma bastante rápida y bastante ágil, ya que no pues, evitamos el tener que ir eh, trabajando en cada una de ellas, ¿vale? O activándolas cada vez que queremos trabajar. Vale. El siguiente punto que tenemos, bueno, esto es un poco lo que os he enseñado yo en lo que es en, en la demo. El siguiente punto que tenemos es lo que llamamos los snapshots, ¿vale? ¿En un snapshot qué es? Un snapshot es eh, es como una copia del cuerpo visual que me va a permitir compararlo con el cuerpo antiguo. Eh, ¿Para qué? Para ver posibles cambios de diseño que yo vaya haciendo. Eh, ¿Qué me permite? Me permite comparar cara a cara. ¿vale? Puedo sincronizar una vista con otra vista, al final lo que me va a hacer es dividir la pantalla en dos vistas y esas dos vistas uno va a plasmar lo que son los cambios o lo que es el objeto actual, con los cambios que yo vaya haciendo, y en el otro me voy a sacar lo que es el objeto actual con el objeto antiguo. Y voy a, ir, voy, voy a poder verlo eh, in situ los cambios que voy a ir haciendo. Bueno, para ello, eh, en el navegador se va a generar un nodo, un nodo que eh, voy a poder eh, con, dos, con dos vertientes, que una va a ser lo que es eh, antes de la modificación y después de la modificación. En cualquier momento yo voy a poder ir ocultando, desocultando... Para ver los cambios que pueda haber de geometría. Vale. Para ello, vamos de nuevo aquí. Vale. Vamos a esta parte. Vale. En concreto, este sería lo que es la geometría. Le va a decir que quiero abrir una pieza nueva. Iré aquí a Tools. Y en Tools tengo Snapshot. Cuando activo Snapshot es lo que es un grupo de comparación me va a permitir o bien eh, invertir la translucidez o bien sin que y, o también otra función que tengo es la de sincronizar las vistas activo me va a decir un mensaje que esto pues eh, automáticamente me va a aparecer que eh, va a generar una nueva copia que es algo temporal no es algo definitivo simplemente es de comparación eh, me pide señala una de las eh, operaciones, señalo la última de ellas, por ejemplo, o esta misma de aquí, pincharíamos y vemos cómo lo que hace es, me lo divide en dos. Puedo decirle que quiero que me sincronice y vemos cómo va cambiando. Ahora mismo, aquí en pantalla, si os fijáis, dentro de lo que es el navegador, me ha generado un nuevo nodo, el cual tengo, eh, pone aquí Snapshot, y tengo lo que es la feature, o la feature, donde yo he parado el momento o le he dicho que quiero hacer snapshot y, de momento, lo que tengo antes. En cualquier momento yo puedo decir aquí ocultar, desocultar, ¿vale? Y vemos cómo eh, me desaparece o me aparece lo que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a realizar los cambios. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en la figura actual, en esta de aquí. Selecciono. Voy aquí a nuestro sketch. Voy a decir una serie de cambios. Pues, por ejemplo, esto va a decir que quiero que sea 5. ¿Vale? Cuando finalizo, ¿vale? vemos como ya me ha puesto un nodo nuevo que pone después de la actualización. Y vemos como aquí ya se plasman, puede invertir la translucidez. la translucidez Vemos como tenemos el antiguo en difuminado y en azul lo que es actual. ¿Qué más cosas puedo ir haciendo? Pues por ejemplo, bueno esto va a hacerlo más pequeño para que no me repercuta. Voy a decirle que quiero... Cambiar los redondeos estos de aquí, por ejemplo. Decirle que quiero que sean más grandes. Voy a decir que quiero cambiar los redondeos estos de aquí. Que sean más pequeños. Y voy a cambiar los valores de nuestro sketch. Volvemos aquí. 5, por ejemplo voy a decir este valor de aquí, que sea 10, y por último, voy a decirle este, pues que sea menor, 75, a ver qué es lo que hace, si podemos, vale, lo dejaríamos así, voy a decirle que también vaya, eh, bueno, voy a poner 5, vemos cómo me ha actualizado todo, finalizamos, sustraemos y ahí vemos cómo nos lo ha modificado en pantalla que vemos en lo que es la pantalla del snapshot vemos cómo sí que vemos eh, o se nos plasma lo que es el cambio vale entonces bueno con esto lo que conseguimos que es simplemente esto es algo temporal pero nos va a servir para saber los cambios que voy haciendo de geometría con respecto de uno con respecto a sobre ese mismo vale bueno, Esto sería un poco lo que son las novedades que existen en lo que es el área de modelado. Sí que destacar lo siguiente. Si os fijáis, otras novedades así viendo un poco mientras hemos ido trabajando es la posibilidad de, eh, de hacer visible, no visible. Antes, en versiones antiguas, lo hacíamos con el botón eh, derecho y seleccionar hide o seleccionar show. Lo que podemos hacer ahora es automáticamente aquí, con el botón izquierdo, seleccionar sobre lo que es el ojo para poder ocultarlo o bien mostrarlo, ¿vale? Es una de las novedades que existen dentro de interface. Otra de las novedades que existen, si os fijáis, aquí a la izquierda tenemos una, una serie de comandos que va generando, estos comandos son comandos que, que NX saca de manera intuitiva, es decir, te va a repetir el último comando que se ha utilizado o los dos o tres últimos y luego comandos que él entiende que vas a utilizar aquí, ¿vale? Sería otra de las novedades que existe así eh, más claras dentro de lo que es el interface. Bueno, eh, continuamos, eh, pasaríamos ya a lo que es el tema de ensamblajes. Dentro de los ensamblajes podemos decir que tenemos, eh, para empezar, eh, una nueva forma de restriccionamiento que le llamamos lo que son los, los Joints. ¿vale? Esto va más unido al tema de, de lo que es simulación de movimiento. Eh, otra forma que tenemos, otra cosa nueva que tenemos dentro de lo que son ensamblajes, sería lo que es los componentes de reflexión. De momento, esta opción solamente está, está eh, operativa dentro de lo que es eh, bajo PLM Team Center o con lo que es dentro del módulo de NX Manager, hablando de NX. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Me permite hacer eh, componentes que sean reflejo, o que son reflexiones de componentes eh, primarios o componentes del ensamblaje. Después tenemos una opción que es dentro de lo que es el rendimiento de ensamblajes. Eh, hay una opción nueva, aparte de lo que es la ligera, visualización ligera con carga parcial y demás, que está enfocado a lo que es la apertura de archivos de ensamblajes grandes, pero de momento solamente está dentro de lo que es PLM, eh, bajo TeamCenter, bajo el módulo en Manager. Hay una nueva una gran novedad más que de momento yo no la, no la he puesto aquí, no la he plasmado, pero sí que la vamos a ver después, como que es la posibilidad de funcionar con eh, con una nueva nueva biblioteca de reutilización. En concreto es una biblioteca de reutilización del fabricante cadenas, el cual, bueno, pues ahí tenemos una biblioteca bastante extensa, el cual nosotros podemos acceder y descargarnos y cargar automáticamente componentes de esa biblioteca en nuestros ensamblajes. Vale, esa opción sí que salió también en la versión 12, en la, en la última actualización, la 12.02. Vale, volvemos un poco a lo que son la primera parte de los ensamblajes, que es los Joints. Bueno, comentar que eh, existen cuatro tipos de Joints o juntas, en los cuales tenemos una que es el Hink, Slider, Cylindrical y Ball. Simplemente nos va a, a permitir utilizar menos restricciones para poder ensamblar, un, un, un, para hacer un ensamblaje de componentes. Eh, la forma de hacerlo va a ser mucho más intuitiva que de, de la otra manera y al final lo que repercute en nosotros es que vamos a tardar menos tiempo en ejecutar o en realizar este tipo de operaciones. Con lo que conlleva también, como lo dice la última frase, que nos va a facilitar el trabajo, ¿para qué? Para que luego en lo que es en simulación de movimiento o dentro del Animation Designer vamos a poder trasladarlo mucho mejor pues ya que lo va a leer automáticamente vale, vemos un poco en qué consiste una demo bueno, si nosotros vamos aquí tenemos aquí lo que es un ensamblaje, este ensamblaje lo que vamos a hacer es primero, vamos a abrir este como nuevo vale, tenemos aquí una serie de, de componentes que no están eh, colocados en su ubicación, podemos ir directamente aquí a lo que es navegador de restricciones perdón, navegador a lo que es la función de restricciones de ensamblaje y si os fijáis, aquí ya sí que tengo la posibilidad de generarme las, las tradicionales, resistencias tradicionales y estas nuevas juntas. Yo voy a poder decirle que quiero generarme esta junta y diciéndole el que, primero, vector y punto de aplicación del primer objeto y vector y punto de aplicación del segundo objeto. Vale, al final esta junta del hinge eh, lo que nos va a permitir es que sea libre el giro en lo que es en el movimiento, en lo que es en el, en el eje de, de rotación. Entonces, bueno, yo voy a poder decirle, por ejemplo, este eje, le voy a invertir la dirección sobre un punto que esté, por ejemplo, a la mitad de ambos. Daría OK. Y lo voy a trasladar sobre. Vemos cómo el eje coincide. Un punto que también esté a la mitad de ambos. Colocamos uno colocamos otro, aplicaríamos, crearíamos lo que es la junta y ahí nos lo colocaría, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas puedo llegar a hacer? puede decirle también, pues lo mismo, puedo generarme aquí un hinge, igual, seleccionando, ¿vale? Vemos el vector, vemos el punto de aplicación, vamos a hacerlo igual, ¿vale? Desde el punto medio, para que no haya ningún problema, ahí tenemos el medio, y le vamos a decir con respecto a un vector, vemos cómo eh, corresponde lo que es el sentido de los dos, de entre dos puntos, y de aquí, con este. Aplicaríamos y crearíamos lo que es la junta. Vale, a continuación, ¿qué podemos hacer ahora? Pues, por ejemplo, puedo decirle que quiero hacer una corredera. Seleccionaríamos aquí lo que es el vector y el punto de aplicación, vamos a decirle, pues por ejemplo, aquí lo seleccionamos, con respecto a este vector y el punto de aplicación. ¿De acuerdo? Ahí sería lo que es la corredera. A continuación, ¿qué vamos a decirle vamos a decirle ahora que sea una cilíndrica, donde nos va a dejar lo que es el... La rotación libre, vamos a decirle que queremos este eje, con un punto de aplicación en medio. ¿Vale? Vamos a decir aquí, punto de aplicación de aquí aquí, ahí lo cogería en medio, con respecto a qué, a este eje y con un punto de aplicación también en medio. Ya vemos, aunque va a coincidir con esto, va a haber una interferencia, pero bueno, simplemente es para que veamos un poco en qué consiste la nueva forma de restricción. Crearíamos lo que es la junta y ahí nos lo crearía Daríamos a OK una vez que hemos acabado y ya estaría creado. Si nosotros vamos a mover ahora nuestro elemento, pincharíamos aquí y vemos cómo se mueve todo forma de unión. Sí que es verdad que vemos que aquí hay interferencia porque, bueno, al final está puesto de una manera que realmente no sabemos cómo, es decir, la construcción, falt faltaría lo que es cambiar para decirle que vaya limitado y demás. ¿De acuerdo? Pero sería un poco la, la nueva manera que tenemos nosotros de generarnos restricciones. Vale, nosotros vamos aquí a mover. No sé si nos lo va a mover porque creo que este está fijo. Intentaríamos... Sí, sí que nos lo mueve. Ahí vemos, ¿no? Cómo lo mueve... Está todo bien, perfectamente generado. ¿De acuerdo? Esto sería un poco lo que queremos nosotros. Eh, más cosas. Hemos visto cómo tenemos una nueva eh, restricción en eh, joint, que es la, la de ball, lo que es la, la esférica, el cual vamos a, a verla aquí. Vamos a poner directamente lo que es el vector. El punto de aplicación vamos a decirle, a ver si lo vemos, ahí estaría, punto de aplicación, lo seleccionamos y señalamos posteriormente tenemos el vector, que lo giramos y como punto de aplicación a ver. bueno, seleccionamos ahí mismo, por ejemplo, creamos la junta, aplicamos y si nosotros vamos a ver un poco el movimiento que lleva el pin, vemos como el movimiento es con una restricción esférica a lo largo de lo que es el, el agujero, vale, es una restricción nueva que nos va a facilitar pues, el trabajo con, con lo que son los ensamblajes, vale, eh, vemos un poco el tema de lo que es la reflexión, al ser algo que es dentro de lo que es eh, TeamCenter mm. o que es dentro de NX Manager, os lo voy a mostrar con un vídeo. Bueno, aquí lo que nos dice, ¿vale? ¿Qué es la reflexión? La reflexión es un método completamente nuevo para crear el opuesto de un producto, ¿vale? Lo que nos dice, pero sin cambiar el nombre directamente. Nos dice que es una nueva instancia de un componente se hace con una transformación de reflexión aplicada, ¿vale? Genera rápidamente el lado opuesto del producto, generando nuevas instancias de componentes existentes, ¿vale? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vale. No sé si se puede hacer, no. No se puede hacer más grande. Si os fijáis, eh, ahí selecciono el componente que quiero, le vamos a decir al comando de reflexión de componente, le decimos cuál, le decimos el plano de aplicación y automáticamente me ha generado el componente reflejado. Si esto hago un desempaquetamiento, vemos cómo sí que tengo dentro del navegador de ensamblaje una columna que me viene elementos de reflexión. Vale, Lo mismo voy a hacer con otro componente. ¿Vale? Ahí vemos como ha reflejado todo idéntico y vemos como me lo plasma dentro del navegador de ensamblaje. vale Eso sería un poco lo que es la, la reflexión. Eh, simplemente es generarme el lado opuesto, es como un simétrico, pero como una instancia y no como un elemento que sea simétrico, que tiene que tener un nombre diferente al que tenemos actual. De acuerdo, sería un poco eso en el que consiste. Pero de momento esto está creado dentro de lo que es bajo plataforma Tincenter. Si os fijáis, aquí vemos exactamente el comando para abrir eh, cualquier tipo de ítem desde Tincenter. Vale, vemos ahí un poco, pues, va a hacer alguna operación dentro de lo que es nuestra geometría y vemos cómo se va a plasmar dentro de lo que es la, la reflexión. Vale, ahí vemos cómo en lo que es en la reflexión lo vamos a tener. Vale, bueno, esto sería un poco lo que es la, la reflexión. Pasamos al siguiente, ya que de tiempo igual andamos un poquito apurados. Y vemos lo siguiente, Como tenemos en lo que es el rendimiento de ensamblajes. Eh, existe dentro de Teamcenter una nueva eh, manera de cargar ensamblajes. Esto es eh, la, la forma de cargarlos con la opción de minimal y load option. Eh, con esto vamos a reducir considerablemente, considerablemente el tiempo de carga de los ensamblajes Como veis, bastante Desde una, por ejemplo, bueno, el más extenso, pues aquí este, la parte del camión eh, Tenemos con lo que es con lo que es la carga ligera parcial Que es los métodos que tenemos hasta ahora Vemos cómo lo reduce casi a la mitad Si os fijáis a hacer, veamos un poco el, el ejemplo de este en vídeo, ya que está también de otra cosa que de momento está dentro de Team Center. El primer caso lo va a ir abriendo con una carga parcial ligera, la más eh, ligera que podemos optar nosotros dentro de un NX. Hasta ahora iba a hacer la misma, pero cargándolo con la minimal load option. Pinchamos, seleccionamos, todos los componentes y ahí tenemos ¿no? la mínima carga. Vamos a ir viendo cómo eh, el, la manera de cargar que tiene uno y otro es totalmente diferente. Vemos cómo ha cargado lo que es la estructura y va cargando visualmente cada uno de los componentes. La rapidez con la que va uno a la que va otro no tiene punto de comparación. Vale, ya vemos un poco cómo va cargando. Vale, bueno, adelantamos un poquito más. Ya vemos cómo lo ha cargado todo. Pues nada, en dos minutos ha cargado todo, con todo, totalmente, con todo detalle. Mientras lo que es la carga de eh, habitual que tenemos hasta ahora, todavía no ha acabado de cargar. Vale, ya vemos que, pues bueno, es una novedad que esperemos que en un futuro también lo tengamos en las versiones de NX nativo. Y no solamente las de Teamcenter. De acuerdo, sería un poco lo que, la, una de las novedades de la carga. Vale, más cosas, eh, por último lo que he comentado, tenemos una nueva biblioteca de reutilización que es de nuestro, de fabricante cadenas, el cual, bueno, pues al final yo puedo abrirlo directamente desde la biblioteca de reutilización, puedo acceder a eh, la página web de cadenas, puedo buscar en la página web de cadenas o puedo hacer la búsqueda dentro de lo que es NX. Una vez que lo busco, lo encuentro... Me lo va a poner como miembro seleccionado y a partir de ahí yo lo puedo añadir a nuestro ensamblaje. ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues yo si Nosotros vamos a nuestro NX. En este caso sería pues, este mismo de aquí. Pinchando aquí dentro de lo que es nuestra biblioteca de reutilización, tengo una librería que es de cadenas. ¿vale? Eh, dando botón derecho, puedo decirle que me busque en la web o abrir automáticamente. La página web, aquí vemos cómo me lo va a buscar, cuál es la página web y demás. ¿Vale? Y aquí yo haría la búsqueda de lo que yo quiero exactamente. Puedo hacer la búsqueda mediante esto. Aquí eh, dentro de la web podría decirle que quiero buscar, pues, en concreto os digo qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar, por ejemplo... Vale, tenemos aquí. Vemos lo que nos ha encontrado. Este, una vez que yo lo tengo, podría decirle que lo quiero hacer la descarga 3D, o sea, descarga CAD, ver un poco las dimensiones que tiene, en qué consiste y demás. A su vez, si no quiero hacerlo vía web, lo puedo hacer es hacer la búsqueda internamente dentro de NX, donde le voy a decir aquí que me lo busque en la web, que le va a decir lo mismo. Vale. Así que vemos que va un poco más lento de lo habitual debido a que al final tiene un montón de, de componentes dentro de lo que es nuestra librería y para él, pues es más complicado el poder descargar. Fijamos como un miembro seleccionado nos ha encontrado con uno de ellos. Nosotros lo podemos arrastrar automáticamente y podemos escoger los datos que queramos en él. Una vez que lo eh, seleccionemos, damos a aceptar y si nos fijamos dentro del navegador de, de ensamblaje nos ha cargado una el componente como si fuera un, un elemento reutilizable o bien un elemento de una librería. ¿Vale? Pinchamos aquí y aquí tenemos el componente. Este ya lo, pues, bueno, lo puedo decir que lo quiero restringir y hacer cualquier cosa dentro de lo que es el ensamblaje. vale Eso sería un poco lo que son las novedades eh, de, de ensamblajes. Por último, nos quedaría a ver ¿Cuáles son las novedades dentro de dibujo en plano? Para vale, aquí destacar, solamente vamos a, a comentar un par de ellas. Igual, bueno, tenemos mejoras en la opción de whole de Out, ¿vale? Pues al final puedo decirle ya automáticamente lo que son las diferentes eh, tolerancias y demás. También tenemos nuevas o nuevos tipos de, de balón, nuevas mejoras en ese aspecto, ¿vale? Y por otro lado tenemos eh, mejoras en lo que es en el part list. Y eso sí que me gustaría enseñaros que simplemente lo que os quiero mostrar es lo siguiente. Eh, a ver, abrimos aquí en X esta parte. Tenemos aquí nuestro 3D con nuestro dibujo en plano. Vale, eh, si nosotros vamos al navegador de pieza, tenemos aquí dos láminas. Una lámina 1, una lámina 2. Yo puedo decirle que quiero insertar automáticamente nuestra lista de piezas. Vale, Esta lista de piezas, pues vemos como tiene tres columnas, el cual seleccionando... La lista entera puedo decir que quiero ir a ajustes. Y en ajustes lo que le voy a decir es que me genere una columna nueva. Esta columna nueva la puedo añadir directamente desde aquí. Pincharíamos. Vemos cómo me ha generado dos, en este caso, que son iguales. La voy a trasladar al final. Vemos cómo se mueve dinámicamente. Y a esta de aquí, esta columna de aquí, le voy a decir que quiero que sea un atributo. Por ejemplo, el de la masa. Daría OK. Y ya estaría puesta el atributo de masa sobre nuestra columna. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo siguiente: ahora mismo no nos aparece ningún dato, pues bueno, eso sea debido a que eh, los decimales. Aquí tenemos decimales. Si por ejemplo ponemos tres decimales, vemos como ya sí que nos saca dato en los valores o en los componentes que tengan masa.